Cuando el mundo se vuelve loco, uno debe aceptar la locura como cordura, ya que la cordura es la última instancia nada más que la locura en la que todo el mundo está de acuerdo. Vuélvete loco hasta cambiar el mundo, de un loco Sé loco. No. Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes mis locos y mis locas, ¿cómo están el día de hoy? Hoy tenemos un programa súper, pero súper especial con una loca que la está rompiendo. Ajá. Una loca que nos está llevando a otras latitudes, donde nos está haciendo ver cosas que no vemos. Hoy también vamos a hablar del tema importante sobre este mes, que es el mes de la mujer, que debería ser el año, debía estar siempre, pero bueno. Hoy les quiero presentar ni más ni menos que a una mujer que es emprendedora. Una mujer que está loca por su hija y por la vida. Que obviamente cuando digo loca es que la ama, la protege, le da, es, es su vida, ¿no? Y ella me lo va a decir si sí o si no, o si me equivoco, pero bueno. Ella por lo que me cuenta, por lo que la conozco, no la conozco mucho, hoy la vamos a conocer mucho más, pero es intensa, es apasionada, es alegre. Entonces van a descubrir tantos matices de esta mujer, pero lo más importante que me llamó la atención fue lo que está haciendo con más mujeres, lo que está sembrando en, en ayudar a esas mujeres a, a salir adelante, a dar una oportunidad, a verse reflejadas, a, a, a despegar. Y tiene sueños, tiene cosas tan grandísimas esta mujer, que, que de verdad me emociona mucho conocerla más. Y quiero presentar ni más ni menos que todavía no nos decidimos si va a ser Nadia <risa> Lisbeth Gómez. <risa> <risa> ¿Cómo estás, Nadia? ¿Cómo estás, Lis muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Yo muy feliz, un poquito nerviosa, como siempre, siempre que es algo nuevo. Entra este nervio rico, pero, pero muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. De bueno, cortar, bueno, no, loco. No, no, no. Nos da gusto eso, nos da gusto, obviamente, que la primer, de las primeras imágenes que vemos, estás sonriendo, eso habla de que estás loca. Entonces, de que eres feliz y eso de verdad nos, nos emociona, ¿no? De que la gente contagie esa felicidad, esa alegría. Pero mi primera pregunta y la pregunta más importante. ¿Quién es Nadia Lisbeth Gómez? ¿O quién es Nadia Gómez? ¿O quién es Liz Gómez? ¿Quién <ríe> es? y okay. ¿Cómo ayuda a los locos del mundo? Gracias. Pues bueno, ahorita haciendo el paréntesis de mi nombre, eh, creo que empiezo por el nombre, empiezo porque es esta controversia. Eh, inicialmente a mí no me gustaba Nadia, inicialmente no me gustaba Nadia, ya después entendí por qué, porque realmente, pues yo que estudio todo esto de la energía, todo esto de la programación neurolingüística, de... Y, y trabajo también con todas las, las consecuencias del árbol genealógico, pues realmente mi nombre lo eligieron cinco minutos antes de que lo registraran y fue así como de, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le Ah, pues Nadia. Y luego mi papá dijo, ah, Elizabeth, y lo registraron mal y fue Elizabeth en lugar de Elizabeth. Pero Elizabeth será por el diminutivo, que que me dicen Liz se me hace lindo se me hace tierno y curioso porque todos los proyectos que yo empecé a emprender desde hace años con el primer emprendimiento que tuve de una venta de ahorradores de luz eh, yo me para para que no me confundiera cuando me hicieran las llamadas porque era el mismo teléfono yo decía que era Liz entonces me encantó porque todo el mundo, ay Liz, Liz, y así se hizo el negocio y todos los negocios, entonces yo los empecé a enfocar a Lisbeth y mi día a día, mi familia y todo me dice Nadia. Pero fue hasta que supe y, y encontré como esta conexión con mi nombre, con Nadia, porque yo decía, es que no me gusta, es que no me gusta pero realmente cuando supe de dónde venía, supe cuál fue el significado. O sea, que, que Nadia Comaneshi, que en ese entonces, en el 80, estaba pues de moda, era una mujer poderosa, exitosa, fue la primera que logró la excelencia, el 10 y todo. Entonces como que dije, wow O sea, el poder de, de haberme asignado ese nombre, aunque fuera por accidente, porque no fue accidente, ya me tocaba, fue a través de una mujer poderosa. O sea, fue, con, fue, digamos, como que le vamos a poner este porque es el de moda, pero es una mujer fuerte, poderosa, o sea, eh, creativa, auténtica. Y Lisbeth, eh, el nombre es, pues, eh, la hija consentida de Dios. Entonces, ya logré hacer esa conjunción, logré hacer ese entendimiento y por eso es que ahorita que estoy trabajando en mi marca personal, precisamente como para hacer más conexión con las mujeres, Estoy en esa encrucijada de si es Liz o es Nadia Elizabeth, pero bueno, esa es la explicación de mi nombre. Eh, pues sí, realmente yo tengo 41 años, tengo una, una hija de 12 años y realmente me apasiona todo esto de, de, del contacto con las mujeres porque siempre, durante toda mi vida, siempre hubo alguien que me tendió la mano y que me ayudó. Siempre hubo alguien que... Cuando yo me sentía en el suelo, en el hoyo, como decimos, siempre hubo alguien que me sacó de ahí. Y eso es ahora como lo que yo quiero de alguna forma regresar a través de mis experiencias, a través de, pues, de mi conciencia eh, y servir a otras mujeres. Precisamente por eso, porque yo creo que a las mujeres nos tocó una parte complicada ya es un tema de inconsciente colectivo en donde pues las heridas, las creencias, eh, la toxi que si te bajó, que si no te bajó, que si te dieron, que si no te dieron, que si sonríes. O sea, realmente somos muy atacadas en ese sentido, pero realmente a veces es real, no sabemos qué hacer. O sea, somos indecisas porque es así, o sea, así lo sentimos. Entonces, pues bueno, lo que hago hoy en día, fíjate, yo estudié este, informática. Y hoy en día soy terapeuta, entonces no tiene absolutamente nada que ver. Y fue cuando entendí que mi esencia de Liz en este caso, eh, que es que yo digo que Liz es la parte amorosa, la parte así de contención y Nadia es la parte que se avienta y que, y que impulsa y, y que eleva. Eh, sí, sí. Dije, ok, voy a servir a otras mujeres eh, haciendo lo mismo que hicieron conmigo, que fue tenderme una mano cuando yo lo necesitaba. Entonces, sí. así es como empecé este, este camino. Oye, ¿está sorprendente todo esto? Digo, hasta hay partes donde me identifico mucho contigo, porque yo tengo dos nombres, para pocos que lo saben, pero me pasó lo mismo, exactamente. Fue registrado y cinco minutos antes se les ocurrió el otro nombre y dijeron, vas, y, y de niño todos me llamaban así. Pero a mí, en, yo creo que por seriedad, por no sé, Siempre fue Humberto Caro Silva, Humberto Silva. pero después, por quien me puso el nombre, que fue mi papá, fue así como que, oye, pues es que está chido, o sea, me gusta, y es así como que ese, esa pelea que ahora ya no puedo cambiar tanto, pero yo soy, le vi Humberto Silva y también el significado, todo, ¿no? Y dije, bueno, ya, ya estoy, ya estoy con una marca más avanzada que dijo, híjole, ¿cómo regreso, no? Pero esta parte también es importante, esta que me comentaste, ¿no? En el camino te topaste este, con problemas que a lo mejor caíste, te levantaste, pero siempre hubo alguien que te ayudara. Y cuando pasa eso, regularmente llega un punto donde también tú empiezas a ayudar, ¿no? Que es ahora lo que haces. Y esto lo he visto con muchos, muchos locos, muchos invitados. Y, y algo que me deja como como esa reflexión, no sé si te pasó en algún momento, que a, y esperabas conectar con personas que se parecieran en, lo, en la visión a, a ti, ¿no? O sea, porque de repente te encuentras en la vida normal y dices, híjole, como que no hago clic con muchas personas. Ya. Bueno, eso a mí me pasó mucho. Ya. Y llega un momento de la vida en el que ya estás haciendo lo que amas, lo que te apasiona. Y empiezas a encontrar esas personas. Por ejemplo, a mí me da mucho gusto y me fascina conocerte. Digo, son ese tipo de personas que digo, ah, son las que quería conocer en mi vida, ¿no? Gracias. Sí, definitivamente tengo una creencia, esa es mía. Es una creencia que todos los que somos la oveja negra, los malqueridos, los bibis de la familia, le otra vez tú, todos los que de alguna forma nos sentimos fuera de cuando somos niños. Somos los que estamos, eh, digamos, marcados por, por el toque divino de que vamos a hacer un cambio en nuestra familia a nivel genético, o sea, a nivel generacional, pero que también vamos a hacer algo que impacte al mundo. Hay, hay muchas personas que, y, y si tú te ves y buscas la historia de todo mundo que es el que para ti sea importante, pues viene de esa historia de no tenía, no podía, yo era la oveja negra, este, nadie me creía, este, todo mundo me hacía a un lado, me hacían bullying, el lastimado, el herido, el da, da, da, y pum, de alguna forma ahorita están ayudando a otras personas. Entonces, esa es nuestra misión, las personas que estamos sirviendo y ayudando a otras personas, es porque de alguna forma hubo dolor en nuestra infancia y lo transformamos porque era nuestra misión. Digo, hay personas que han sido muy lastimadas, pero no llegaron a este punto y son las personas que, pues, matan, violan, secuestran y hacen cosas que dañan más a, otras, a otros seres. Entonces, sí, definitivamente, eh, y justo el fin de semana estaba platicando con una tía, que una tía, mi tía paterna del lado de mi papá, que para mí ha sido muy especial desde niña porque pues, yo sufría bullying de, con mi familia y era la, ella era la que me cuidaba de alguna forma. Y me decía, es que la verdad si eran bien manchados contigo, o sea, si eran bien pasados, ¿no? Y te lo juro que yo no me acuerdo. Y digo, qué bueno que no me acuerdo porque si no estuviera peor, a lo mejor de ahí el trauma. Pero ya está que ahora comprendo todo este proceso por el que yo tuve que pasar para estar hoy aquí, Dando esta información y de lo que viene, pues era necesario. Y lo agradezco porque si bien, si de repente me cuesta yo un poquito encajar hasta en mi familia, de que, ay, es que ya lo hizo, ay, es que nadie otra vez. Ay, es que tú, o sea, dices y dices y, y cosas raras y, y te esfuerzas mucho y pues ya, o sea, ponte a trabajar. Y mi hermano me decía... O sea, tanto, tanto, que haces? Pero, pues, ¿dónde está el dinero, no? O sea, mi hermano ganaba muchísimo dinero en ese entonces. Me dice, a ver, ¿tanto qué haces? Y ven, o sea, yo tengo más que tú y nada más terminé la secundaria. Y, híjole, eran unos golpes donde yo decía, de repente me cuestionaba y yo decía, pues, sí, la verdad es que sí, a lo mejor tengo que hacer lo mismo que él. Pero es tu interior que te dice, ¿no? O sea, tú vas para otro lado, tú vas para otro lado. Y hoy empieza esa... esa ese equilibrio entre, entre lo económico y la parte del servicio, porque eso me costó mucho trabajo entenderlo. O sea, me costó trabajo que yo pudiera generar y vivir de esto, porque yo decía, es que si yo lo sé y a mí me lo dieron gratis, ¿yo por qué lo voy a cobrar? Es que si yo sé y, y yo quiero compartir un consejo, no lo puedo cobrar. Y entonces, bueno, es parte del equilibrio y es pa parte de entender que pues para sobrevivir y para llevar este mensaje a muchas personas, pues se requieren gastos y se requiere una computadora y se requiere internet y se requiere una infraestructura que cuesta y que es parte de es como cualquier otro trabajo, pero, pero sí, sí me identifico con ser la oveja negra y, y la rara, por eso digo la viví la viví de la familia sí. ok, ok eh, por lo que entiendo pues obviamente tienes ese gen de, de, de loca, de como aquí decimos, los locos somos los que cambiamos el mundo. Somos los que hacemos un, una diferencia, ¿no? Y, y ya sea con alguna misión. Pero hay algo que me llamó mucho la atención que dijiste, que lo creo, que fue, este, a veces te lastiman, te dañan, te a... pasa un factor estresante. Hay un punto de, de quiebre donde o, o tú empiezas a hacer las cosas mal o empiezas a hacer las cosas tan bien que empiezas a ayudar a las personas. Está ese punto donde se, hay una bifurcación y hay dos caminos. Por lo que obviamente entendemos, los dos que estamos aquí en la entrevista y que nos están viendo, tratamos de ayudar con lo que podemos, con lo que hacemos. Pero, ¿cuál fue ese factor que dijiste, híjole, tengo que ser otra? Híjole, tengo que cambiar. Y ya me entró el nervio. Bueno, han sido varios, pero yo creo que definitivamente el más poderoso, el que más me, pues me zangoloteó, fue el haberme separado, el haberme divorciado, cuando mi hija tenía un año. Eh, yo me vine a Querétaro, yo vivía, yo soy de la Ciudad de México y vivía allá, este, conozco al papá de mi hija. Y nos venimos a Querétaro porque pues fue así como que mira, vamos a hacer y vamos a ser felices, vamos a poner el negocio y todo. Y entonces yo, yo recuerdo, y paréntesis, porque es que todo el aprendizaje cuando ya lo observas, dices todo va de la mano y te tocaba estar ahí. Yo andaba con un chavo antes de él que, que me amaba muchísimo, pero yo no tenía muy buena relación con su familia. Por alguna razón, su familia no me quería y bueno, pues realmente a mí eso como que yo decía, ay, no, qué flojera, o sea, tener que estar reaguantando a la familia y todo, nada nada na. entonces en eso llega el papá de mi hija, y pues bueno, fue otra cosa, yo aceptaba por la familia, este, vi lo que quería ver, observé solamente lo que yo quería ver, y lo demás lo hice a un lado, no lo consideré importante. Cuando nos venimos a Querétaro al año me embarazo, yo no quería estar embarazada, o sea, no, no, lo, no lo tenía planeado, y desde ahí comienza así como mi trabajo personal. Nace mi hija y al año me separo. Cuando yo me separo, valido la creencia de que por eso no quería tener hijos. Porque tener un hijo genera que las familias se separen. Yo vengo de mis papás separados y de ambos lados, tanto materno como paterno, son este, separados. O sea, solamente es la mamá la que se había quedado con los hijos. Entonces yo empiezo a validar eso y decir, claro, pues yo por eso no quería tener hijos, que no sé qué, pero pues me enfrento a una, a lo que dice la divulgación de decir, a ver, o me regreso a la Ciudad de México a vivir con mi mamá, otra vez, ahora con mi hija, pero mi orgullo, porque la verdad es que sí, en ese entonces yo tenía un orgullo, pero así, del tamaño del mundo. Decía, no, yo no voy a regresar, van a decir, mira, no le fue bien. Y como yo era la rara, como yo era la que todo hacía raro, ¿no? Pues claro, te dijimos, ¿para qué te fuiste? Bla, bla, bla, bla. Entonces dije, no, me voy a quedar en Querétaro. Entonces realmente, pues me quedé aquí, no tenía familia, este también familia es de la Ciudad de México. Y fue cuando empecé este proceso, porque yo me acuerdo que yo me sentía perdida. Yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí sé trabajar, o sea, sí tenía yo la habilidad para generar trabajos muy rápido, pero era como ese choque de decir, maldita sea, ¿por qué me quedé sola? ¿No? ¿Por qué repetí otra vez la historia de la familia? Y fue un día que me sentía yo muy mal, me sentía sola, me sentía enojada, frustrada, puras ideas tóxicas de, no, yo aquí con mi hija y el otro de solterito, no ya sabes, o sea, esa basura mental. Y fuimos a desayunar ese día le dije a mi hija, "Ven, vamos, a ver? mi hija tenía un año." Y este vamos a desayunar a un restaurante. Me acuerdo que llevaba yo todo, o sea, todo lo que yo tenía, dije, "Me lo voy a ir a comer a un restaurante." Yo no sabía qué iba a pasar el otro día. Y había un papelito, un un, un volante en el en el fuera del sanitario. Así que decía, "Te sientes frustrada por no encuentras tus relaciones que favorables y ta ta ta, te sientes sola." Todo lo, todo lo que yo tenía me describía. Yo dije, sí, agarré ese papelito, llegué a la casa, hice la llamada con el primer terapeuta que yo tuve, que se llamaba Ari, y él fue el que me hizo ver totalmente otro panorama. Yo me acuerdo que yo no tenía dinero para pagar las sesiones, y él me decía, no te preocupes, yo llevaba a mi hija en huevito, en su huevito de, de, este, de mucanastita, y me decía, no te preocupes, me vas pagando. Y yo, ¿en serio? Sí, sí. Era la primera vez que yo tomaba este tipo de terapias eh, emocionales, pero sobre todo de, de introspección, o sea, de irme a la raíz de por qué yo me sentía mal. Y entonces ahí fue cuando descubrí que todo lo que yo me había, o todo lo que yo había pasado, yo me lo había generado. Y entonces yo dije, ¿cómo es posible esto? Pues sí, la separación, la forma, la persona, el hijo, el estatus pero ta, todo eso tú te lo generaste. Y hubo una frase que me dijo, así que yo duré como en llanto como tres días, o sea, en catarsis como en tres días, que me dijo, es que nunca has recibido amor, nunca has recibido amor incondicional, y por eso es que no es posible que si tú no recibiste amor, pues por supuesto no lo sabes dar, y no sabes identificar el amor incondicional, porque no te amas. Entonces fue así como, boy, o sea, tu mamá no te amó, tu papá no te amó, tu, da, da, da, y tu hermano, tu hermano. Y, y ahí fue cuando dije, ok, después de esa catarsis de tres días de llorar y llorar y llorar y llorar, dije, bueno, voy a hacer esto porque una de las promesas que yo le hice a mi hija cuando nació fue que yo le iba a dar las herramientas que ella necesitara para ser feliz durante su vida. Yo dije, ok. Y esto es lo que yo requiero sanar para que ella no lo vuelva a repetir, entonces lo voy a hacer por eso. Y ahí es en donde comencé este camino de, de, pues de encontrarme a mí misma, de entender qué es el amor propio, de entender por qué me dolía la separación, por qué me dolía y de darme cuenta que todas mis palabras fueron decretos que yo cuando, cuando me vine con, con el papá de mi hija, yo dije, a mí no me va a pasar lo mismo que les pasó a las de la familia, o sea, mi ego al cielo y así, top, y me pasó. ¿Por qué? Pues porque yo estaba hablando desde el ego. Entonces, todo este aprendizaje, pues bueno, ya pasaron 11 años, <ríe> 11 años sigo aprendiendo, pero yo creo que ese, han sido muchos, pero yo creo que ese ha sido el punto que me llevó al día de hoy. Entonces... Oye, ¿cómo, ¿cómo te levantas después de estar en el suelo y no tener ganas, no, híjole, de querer borrarte del mundo? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo dices, híjole, tengo que chingarle, tengo que otra vez pararme, ponerme de pie, quitarme esa, esa venda que tenía en los ojos y seguir adelante? Porque sé que obviamente una motivante fue tu hija, pero... Claro pues obviamente hay personas, como tú lo dices, que a pesar de que tienen hijos, no se levantan, no se quieren levantar, necesitan que los jalen. Entonces, ¿cómo lo haces? Mira, yo creo que ahí es mucho... Tu, tu, esa, esa chispa, ese poder interior que te dice, pues tienes que comer. O sea, por supervivencia yo me levantaba. Porque yo, yo en ese entonces, curioso, me separo y, y entonces yo trabajando y todo, tenía una jefa que mmm, todo mi entorno estaba tóxico, entonces mi jefa me manipulaba y cosas así. Y entonces ella me metía como también mucha basura mental, pero yo la tenía en un pedestal, entonces todo lo que ella me decía para mí era ley. De alguna forma, me dices, ¿cómo te levantas? Pues ahí es en donde están esas personas. Esas personas que ella, por ejemplo, aunque su toxicidad y lo que sea, ella me decía, te tienes que poner bien buenota, tienes que bajar de peso, tienes que ponerte mami para que cuando este cabrón te vea, o sea, diga, mira de lo que me perdí. Entonces te puedo decir que, que la forma en la que yo me levanté los, los primeros meses fue por ego total, o sea, fue por... por porque me viera y, y dijera, o sea, yo no sé si lo dijo, no lo dijo, o sea, nunca volví a tocar el tema con él, o sea, X, pero que me viera bien, o sea, que me viera en una pieza, que me viera guapa, que me viera entonces, fue que empecé a hacer ejercicio, empecé a comer mejor, este, me, compraba, me compré otra ropa, obviamente bajé de peso, pero hoy entiendo por qué bajé de peso, o sea, bajé de peso porque tenía una herida, de rechazo y tenía una herida de abandono y el cuerpo de abandono y de rechazo es delgado, todas las personas que bajan de peso es porque tienen una herida de rechazo y entonces no tiene nada que ver con el ejercicio, o sea, simplemente vives con ese rechazo porque obviamente te deja por otra persona obviamente es rechazo y es abandono, entonces hasta hoy lo entiendo, ¿no? pero en ese entonces me dices, ¿cómo te levantas? Pues yo creo que fue más mi ego el que me levantó o sea más que el amor, fue el ego, y fue el hecho de decir, pues tengo que comer, o sea, él no me iba a dar dinero para mí, iba a dar dinero para mi hija, pero no para mí, entonces, pues es parte como de ese orgullo de decir, pues no me voy a caer, pues no me voy a caer, pues ahora voy yo, y ahora va la mía, y, y entre ese juego, siempre he tenido una vocecita, siempre he tenido una vocecita que me ha salvado, yo creo de hacer muchas tonterías, que me dicen, no, a ver, cálmate, no es por ahí, relájate. Pero es que voy a ir a decirle, voy a... No, a ver, cálmate. Entonces, esas personas que me decían, tú puedes, no estás sola, hombres hay muchos, ponte bonita, hazlo por tu hija, que en ese momento yo tenía un choque muy fuerte con mi hija, porque aunque la amaba, yo decía, es que me siento aquí como... como pues como encerrada, como, como forzada a estar... Y entonces eh, fue un choque mental, pero ya cuando llegó Ari, Ari, Ari llegó como a los tres meses más o menos de que me había separado, pues él fue el que me ayudó a levantarme, o sea, él fue el que con esa calma, con ese amor y con esa empatía me dijo, a ver, vamos a, vamos a ir desde la raíz. Y entonces fue poco a poco el proceso pero porque fue como que el ego que me, que me tenía aquí arriba de tienes que estar buenota y tienes que ponerte mami. Y, y Ari, que desde el amor incondicional, que yo no lo conocía en ese entonces, pues me decía, sana tus heridas y vas a estar bien. Entonces ese fue, eh, pues yo creo como que la forma, las personas que no que no salen de alguna forma es porque es parte de su proceso. Yo creo que es, no es porque no quieran, es parte de su proceso, porque a lo mejor mi, mi, mi fondo lo toqué muy, muy rápido, muy lento, no sé, pero su fondo de otras personas todavía no han llegado, o sea, necesitan estar en ese, porque ya cuando estás ahí, tú solito te levantas, o sea, nadie te levanta, tú solito te levantas, pero no entendemos que todos tenemos un proceso diferente. Hay gente que vive toda la vida odiando al ex y hay gente que en dos días se le olvida. Entonces todos vivimos nuestro proceso y va en función a nuestra historia familiar. Y tal vez como mi historia es de que las mujeres se quedaban solas y trabajaban y salían adelante, mi abuela con seis hijos, mi mamá con dos, yo con una. Entonces pues es como ya viene de genética, ¿no? O sea, dices, ah, ya todas las mujeres de la familia se levantan. Por eso es que creo que todo se conjugó para que, pues yo a los tres meses empezara pues a ver otros horizontes. ¿no? Ok, ok. Está, está muy, muy interesante porque, pues obviamente, va, das un punto crítico que, que te cambió la vida y que hoy, hoy eres lo que eres a partir de ello, ¿no? Entonces, la pregunta del millón es. ¿Cambiarías ese punto crítico si tuvieras el poder? No. Eh, bueno, mira, la pregunta del millón y la respuesta del millón sería: sí lo cambiaría si tuviera la conciencia de hoy. Okay. ok. Ok. O sea, sí lo cambiaría si yo regresara hace 11 años con esta conciencia. O bueno, hace 12, ¿no? Antes de que naciera amiga y todo. Si yo tuviera esta conciencia este despertar y este aprendizaje o sea definitivamente mi vida sería diferente o sea eso estoy segura okay. pero okay. si si regresara como yo estaba pues no no lo cambiaría porque gracias a eso conocí la mejor versión de mí hasta ahorita todavía me falta mucho por conocer de mí pero hasta ahorita conocí mi mejor versión Supe lo que era el amor incondicional, supe amar a mi hija desde el amor incondicional y no desde la aprehensión de, de es que yo no quiero que sufras porque todas las mujeres sufrimos y entonces tú no vas a sufrir y entonces l, l, mis miedos se los paso y, y no, O sea, ahora ya eh, mi hija también se entrena actualmente de la mente, este, ya hablamos como es, otros temas y, y obviamente pues una, una mi coach me dice... De repente, pues mis monstruos me dicen, es que yo quisiera que, que así como su papá de repente la lleva a los restaurantes entonces me dice, a ver, o sea, lo que come lo desecha en el baño. Lo que le compra le queda grande o le queda chico y en algún momento lo va a, a tirar también. Pero lo que tú le estás dando, que es ese entrenamiento mental, ese poder de, de ella, ese control es para toda la vida. Entonces, definitivamente no lo cambiaría, a menos de que tuviera la conciencia de hoy, lo cual no sucedería, entonces no, no, lo, no, lo, no lo cambiaría, y pues agradezco al, a, a Alfredo, el papá de mi hija, que de alguna forma pues fue mi maestro en, en darme cuenta que, que ese amor que yo creía que él no me daba, pues era el amor que yo no me daba. Ok, fue, ese, fue sin querer ese agente de cambio que hizo una mejor versión de ti y que hoy en día ha, ha, has logrado lo que has logrado que ahorita vamos a entrar en ese punto, sí pero sí, sí. quiero primero que me digas ¿cuál consideras que es tu mayor logro y cuál es tu mayor fracaso? Ay, esa pregunta me la hicieron hace poco y ok, mi mayor logro Que mi mayor logro ha sido mi control emocional. Mi mayor logro definitivamente ha sido aprender a estar sola conmigo misma y disfrutar de esa soledad y ser honesta conmigo y, y, y reconocer mis emociones. O sea, mi, mi inteligencia emocional creo que ha sido mi mayor logro. Y mi mayor fracaso... Es que ya no considero los fracasos como fracasos porque ya son aprendizajes, pero tal vez mi mayor fracaso... Pues yo creo fue a lo mejor el, el, el no haberle dado a mi hija esa, esa familia de marketing, ¿no? De papá, mamá, perrito, hermano. Porque bueno, yo en su momento... Me visualizaba casada, con dos hijos, porque tengo yo un hermano, entonces yo decía, no pueden estar solos, con dos hijos y la mascota, un labrador. Eh, yo creo, eh, si consideráramos fracaso, yo creo que ese, o sea, el, el hecho de que, si bien mi hija está bien y todo, pues también no pude evitar que pasara por este proceso de de allá papá, acá a mamá, y, este, y pues que sea esa separación, ¿no? Aunque, aunque yo me enfoco en que ella lo ve diferente y que definitivamente no tiene nada que ver a lo que yo viví, pero yo creo que ese, ese sería, o sea, no, haber, no haberle dado a mi hija esa familia que yo en su momento visualizaba. Ese pudiera ser como un fracaso. Ok, <coughs> digo, obviamente yo creo que la palabra siempre... A veces la vemos un poquito medio agresiva cuando decimos fracaso. Pero yo creo que los dos entendemos en nuestro caso lo mismo, ¿no? Para mí, yo siempre les he dicho a las personas, atrévete a, a fallar y vuélvete un cabrón emprendedor o cabrón emprendedora, ¿no? O sea, entre más fracases, más posibilidades tienes de que vas a tener éxito, porque estás aprendiendo, porque es una oportunidad para crecer, ¿no? Entonces, sí. Es parte de esto y, y esto me, me lleva a otro punto. Hoy en día este, te, te conozco por casualidades de la vida. Te conozco porque los dos sí. estamos este, haciendo cosas y moviéndonos y, y vamos a platicar y vamos a conocer, vamos a, a, a hacer algo. Y de repente me cuentas que estás trabajando que es la segunda vez, por lo que entiendo, en la semana de la mujer. Híjole, cuando me contaste eso dije, ¿cabe esta loca, ¿qué está haciendo? O sea, que alguien me diga cómo primero se te ocurre cómo de, de esa loca idea que amaneció un día y dijiste, ¿por qué no hacemos esto? ¿Qué nos detiene? ¿Cómo? ¿Cómo es que nace esto? ¿Qué es lo que es la semana de la mujer? Y, ¿Y cómo ayuda a las mujeres? ¿Me puedes dar un poquito de, de retro? Claro. Pues bueno, eh, la idea surge el año pasado, eh, aquí en el centro de terapias, Andra. <risa> eh, el año pasado eh, nosotros nos, nos enfocamos principalmente, digo, trabajamos con hombres y mujeres, pero realmente nuestro enfoque ha sido principalmente con mujeres. Eh, somos dos socias las que, las que pues bueno, juntamos el Centro de Terapias Mantra en, en el Marqués, en Querétaro. Y el año pasado, un día, como bien dices, me desperté con la idea de decir, mmm, venía el, el Día de la Mujer, entonces pensamos ese día en hacer pues algunas conferencias gratuitas o darnos otras servicios gratuitos ese día. Entonces, se me ocurrió publicar en Facebook, en grupos de mujeres de Facebook, este, que quién se quería sumar a, a, al Día de la Mujer, a la Semana de la Mujer. Y pues mi sorpresa es que de más de 700 comentarios de yo quiero, yo quiero, yo doy esto, yo, o sea, nos regalaron libros, nos regalaron perfumes, ¿no? o sea, muchas, muchas cosas. Entonces fue cuando dije, wow, hay muchas mujeres que quieren hacer esto, entonces hay que hacerlo más grande. Y pues nos aventamos el reto de hacer la Semana de la Mujer presencial aquí en el Marqués. Incluso eh, llegamos hasta oídos del, de, pues de algunos este, de gobierno que al final por beta electoral nos dejaron colgados <ríe> con todo el mobiliario. Ya nos habían dicho que sí y, este, y el regidor, ¿no? Y a la mera hora, no, ¿sabes qué? Por beta electoral no podemos hacer nada. Y pues nos dejaron así sin nada de lo que nos habían ofrecido. Y pues, bueno, al final se resolvió. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? El objetivo fue que durante esa semana las mujeres sintieran ese cariño, ese apapacho, ese amor incondicional. O sea, es de yo te doy este yelish porque, porque me amo y porque te amo. Yo te regalo este corte de pelo porque me amo y porque te amo. Yo te doy este masaje porque quiero que estés bien. Yo te doy esta aromaterapia porque quiero que ese día te sientas consentida. Entonces, ese fue el objetivo, que las mujeres pudieran recibir algo sin tener que dar un intercambio económico, pero sobre todo información, información de valor que le sumara y que yo sabía que aunque vinieran a una sola conferencia o aunque tomaran un solo regalo de los tantos que se dieron, iba a marcar su vida para siempre. Porque soy fiel, eh, tengo la convicción de que cuando la información llega y ya es tu momento... Te queda ahí como una semillita que pronto eh, empiezas a pensar más y más y más y entonces se te abre el campo de posibilidades y es cuando empiezas a transformar tu vida. Y efectivamente muchas mujeres que vinieron a la semana hoy por hoy son nuestros clientes. Eh, ese fue el objetivo, o sea, fue realmente sin fines de lucro, cobramos 50 pesos a las personas que se pusieron aquí afuera, nosotros dimos todo lo que fue los insumos y todo nosotros lo pusimos porque era lo que queríamos, era como esa siembra, que bien comentabas hace rato, esa siembra, porque sabíamos que eso de alguna forma nos iba a retribuir de manera individual o de manera este grupal. Entonces, pues ahora, en este año, pues no va a ser la excepción, también ya viendo, ahora sí que aprendiendo del año pasado, pues este año ya va a ser en dos ubicaciones, ya va a ser en Milenio y va a ser aquí de igual manera en Villas la Piedad, del 8 al 10 de marzo y cerramos el 11 de marzo con un taller de sanación de útero y ovarios, porque ese lo hicimos el año pasado y la verdad estuvo espectacular porque sabemos que en esa zona es donde se guardan todas las memorias de dolor de creencias, de machismo de, de baja autoestima y eso es lo que genera a su vez también todas las enfermedades femeninas, ¿no? De, de, de esa zona, entonces pues bueno, cerramos con ese taller, ese va a ser en el Flamingo Skin, ese sí tiene un costo pero todas las demás eh, pláticas van a ser totalmente gratuitas y pues la verdad es que ya se sumó eh, ya se sumó un teniente de las fuerzas este, especiales que va a venir a dar eh, por dos días un entrenamiento de defensa personal pero también autocontrol eso me encantó porque me dice, si yo le enseño a las mujeres a golpear o sea, de repente ya cualquiera que se les acerque van a querer darle ahí, este, dejarlo en el piso, pero no, deben de tener autocontrol, o sea, mental, decir, a ver, ahora sí es momento para que, para que solamente puedan, digamos que, que, que defenderse y pues correr, ¿no? O sea, salvar su vida. Entonces, él va a dar, por ejemplo, ese tipo de, de taller, vamos a te, tener un taller también de sanación a través del, del baile, es una terapia que a través de la expresión de la música y del baile, pues, puede sanar todas esas emociones. Y yo creo que a la mayoría de las mujeres les gusta bailar, pero ahora no va a ser desde el bailar un reggaetón o bailar algo, algo, este, algo intenso, sino, sino consciente. O sea, todas las prácticas van a hacerlo consciente. Vamos a tener una de, de imagen, o sea, cómo puedes cambiar tu imagen con lo que tienes en tu casa, ¿Qué tipo de maquillaje te favorece? A lo mejor nada más meterle algún tipo de accesorio y te vas a ver diferente, sofisticada, sin necesidad de que tengas que comprar o gastar mucho dinero. Vamos a tener eh, también de alimentación, alimentación consciente, como eh, cuáles son los bloqueos que, que generan el sobrepeso, pero que esos bloqueos son totalmente emocionales. Esos bloqueos vienen desde la infancia o desde generacional. Y una vez que identificas el conflicto, lo, lo desbloqueas y comienzas a bajar de peso sin las dietas, sin el ejercicio, pero sobre todo desde el amor propio. Entonces, estas son algunas eh, que vamos a tener. Van, a dar, taller, van a, tam, a dar un taller también de elaboración de bálsamo y crema. Ese también tiene un costo de recuperación de 100 pesos. Eh, ¿Qué otro? Eh, ah, de, eh, también es autoimagen, pero ese va mucho a, enfocado a los negocios. O sea, cómo puedes presentarte ante un negocio, cómo puedes cerrar una venta, cómo puedes salir de deudas, ¿Cuál, tres formas para salir de deudas definitivamente. Entonces vamos a tocar como la parte emocional, la parte de finanzas, y la parte este, de pareja y de árbol genealógico en las conferencias que, que se van a dar ahí en Milenio y aquí en, en Villas. Entonces, va a ser lo mismo. Aunque vayan a una, su vida va a cambiar a partir de, de ese momento porque si están ahí es porque ya están listas para recibir esa información y para integrarla en su inconsciente y que empiece a generar cambios positivos. Y eso pues, es la... Eh, está, está padrísimo lo que nos cuentas. Y, y tengo por ahí una, una pregunta. Para ti, ¿qué es este, lo que es esto de lo que están haciendo las mujeres? Este 8 de marzo, ¿qué significa? ¿Qué, qué es, ¿Cómo ves actualmente lo que es para todas estas mujeres? Híjole, bueno, hablando de lo que yo hago, para mí es definitivamente amor propio. O sea, eh... Luego no, no creo que de repente eh, penduleamos, o sea, le llamamos así cuando nos vamos al otro extremo. Y es como defender tu derecho y que nadie te puede hacer nada y te someta, y, pero también penduleamos y nos vamos a, al punto de agresión. Pues para mí el 8 de marzo, el Día de la Mujer, significa ese amor propio, esa, esa autoobservación, esa autoconciencia, pero sobre todo el tomar responsabilidad de ti, o sea, de nosotras mismas. Tomar esa responsabilidad y saber e integrar que todo lo que me pasa es total responsabilidad mía. No es de mi esposo, ni de mis hijos, ni de mis padres, ni de nadie. Entonces, para mí ese día significa conciencia de lo que yo soy, conciencia de lo que yo puedo crear, también yo voy a hablar de cómo manifestar un año increíble a partir de, de, de cómo, cómo manifestar y cómo hacer a tu mente partícipe de eso, pero para mí es eso, o sea, más allá de, de que, bueno, este, todos, los, todos los diferentes contextos de la mujer, para mí es amor propio, amor propio y responsabilidad de quien soy. Si yo soy responsable, mis hijos van a ser responsables, y todas las personas con las que yo me topo van a ser responsables. Entonces, ya dice mi hija, Ay, mamá, es que ya cuando sabes esto, y hasta se cruza de brazos, ya cuando sabes esto, ya no puedes quejarte, ya no puedes buscar, ya no puedes decir es culpa de. Yo, pues no, ya no, porque ya sabes que todo es responsabilidad tuya y es creación tuya. <ríe> Entonces, para mí, eso es el Día de la Mujer, es esa parte responsable. Ok, okay. okay. <ríe> okay. Qué, qué, qué padre. <ríe> Ahorita quiero que pasemos a la siguiente sección donde te voy a hacer una serie de cómo se llama una palabra y ya sabes, es un ejercicio que tú me dices qué te viene a la mente, ya sea una idea rápida o un otra palabra que te detona. Vale, okay. la primera, emprender. Emprender es ser libre. Familia. Familia, amor incondicional. Divorcio. Aprendizaje. <ríe> Pareja. Pareja. Ay, ah, algo, algo hermoso que yo creo que todos debemos de vivir. Vida. Vida. Eh, todos los días. No sé, es como ese palpitar del corazón. Miedo. Obscuridad. Éxito. Sentirme plena. Amor. Eh, calor. Calor humano. Inspiración. Vibrar. Es vibración, vibrar alto. 8 de marzo. Ah, hay muchas mujeres poderosas. <risa> Speaker. Speaker es... Es mi, es mi proyección. Ok. Y creatividad. Ah, esa sí la tengo. Es, es algo así. Se me vienen imágenes como de un cuadro con colores y con así como con círculos, así todo, todo loco, así como tablero de visión. Así. <risa> entre, digo, entre más te conocemos, entre más te, te oímos. Obviamente me, me doy cuenta que eres una mujer creativa y también que, que, que sí. sin miedo al éxito, ¿no? O sea, vamos a hacer la semana en la mujer a ver quién dice que no. Vamos a ver qué pasa y, y te avientas. Entonces yo creo que esta es una clave de muchas personas que le tienen miedo a, a, a ser juzgadas, le tienen miedo a qué dirán, le tienen miedo a fracasar y entender esa palabra de fracaso, la estigmatizan, la vuelven muy, muy dolorosa y, y tú eres muy aventada. Tú, tú dices, híjole, ahí voy, no me importa, yo voy y me aviento, yo voy y lo descubro, yo voy y a ver cómo se hace. Y eso está súper padre porque yo creo que las personas que ayudan obviamente deben de ser, debieron de ser ayudadas, debieron de aprender a, a a recibir esa ayuda y ahora transmitir eso, no? Y tú, por lo que nos cuentas, lo hiciste y está genial. Entonces, ahorita te voy a preguntar cuatro cosas, cuatro cosas ya son como para ir cerrando, pero estas son más reflexivas. Así que la primera. Qué le dices si tú tuvieras hoy, hoy, una máquina del tiempo, ya sabes, como la del Doctor M Brown, Volver al Futuro, y pudieras ir a alguna fecha importante o alguna fecha para ti importante, ¿a qué lugar y a qué fecha irías? Mm. Iría al momento cuando mi papá se fue de la casa. Ok. Iría a ese momento, yo tenía cinco años, ¿sí? Tres, cinco y seis, por ahí. Iría a ese momento en la casa este, y pues sí cambiaría la historia. ¿Qué le dirías? <ríe> ¿Qué le diría? Híjole, pues yo, yo creo que no sería como, como decirle, simplemente es, más bien, yo esperaría que no se fuera. O sea, es como regresar el tiempo y que ya no pasara eso de que se fue. O sea, que se quedara. Y, y sí, yo creo que sería eso lo que cambiaría. Ok. Me ganaste con la pregunta porque yo nada más te mandé a un lugar y a una fecha para que la vieras. Tú ya cambiaste <risa> tu pasado. <risa> pero me pues que ya, ya lo traigo integrado, perdón. <risa> este de no de Va la siguiente pregunta. Si tú, con esa misma máquina del tiempo, yo te mando, yo te digo, ¿Sabes qué? Nadia, vas a ir a tal año donde te vas a ver a nadie de seis años, no de cinco. Ya pasó esa, esa época. Okay. nadie de seis años. ¿Qué le dirías a esa nadie? no esperaba esto <risa> yo creo que le diría pues que todo iba a estar bien que que no dejara de ser quien es que no dejara de ser amorosa porque curioso ella era muy amorosa y de repente se hizo ruda. Entonces yo creo que sí sería, me acuerdo de, de una vez donde me estaba yo jalando el cabello porque estaba enredado y estaba yo sola. Y este yo creo que iría a ese momento y, y le diría, todo va a estar bien. O sea, sí vas a lograr ese éxito, sí vas a ser feliz, sí vas a sentir ese amor incondicional. Y, y sobre todo vas a ayudar a mucha gente, o sea, vas a ser de influencia positiva y que no se olvidara de que no estaba sola, o sea, que siempre que ella quisiera pudiera voltear a, al cielo, voltear a, a ella misma y, y encontrarse y, y volver a levantarse y volver a levantarse y saber que todo es parte de un proceso y que al final el éxito sí lo va a lograr, ¿no? Yo creo que yo creo que eso, eso sería lo que le dijera. Híjole, yo creo que está, está increíble esta parte porque pues obviamente uno, uno tiene que vivir ciertas cosas dolorosas para aprender, para crecer. Creo que no eres la, la excepción, creo que, al contrario, te has fortalecido cada vez más. Este, pero te pones en retroceso un poquito y ves que el camino fue doloroso, ¿no? Fue doloroso sí. y fue de mucho aprendizaje, pero yo creo que ahí está tu valía. Ahí está esa mujer tan, tan increíble que hoy eres, que hoy has logrado contagiar, has logrado ayudar a muchas personas por esto, porque eh, tu, tu amor que das fue un aprendizaje a partir del dolor, ¿no? Entonces, para mí me llena de mucha emoción de verdad compartirlo. Y quiero preguntarte una última cosa. Si tú tuvieras ya sea un altavoz tamaño mundial, donde todo el mundo te oyera durante un minuto o, o vámonos a las redes sociales si ya sea en Twitter, Facebook o la red que tú quieras y pusieras o escribieras un mensaje y todo el mundo te vaya a ver, todo el mundo te vaya a escuchar todo el mundo lo va a ver en ese momento que lo escribas, ¿qué escribirías o qué dirías con ese altavoz? Híjole yo creo que les diría que se den cuenta que todos todos somos creación de Dios que todos somos una chispa divina les diría que somos como el como un lápiz que, que, que tú lo ves completo Y dices, ah, pues este es Dios, o, o los que creemos en Dios. Y si el lápiz lo pulverizaran, entonces cada molécula seguiría siendo Dios. Y esas moléculas después se vuelven a convertir en un lápiz cada uno y salen millones de lápices. Y entonces es como que, ¿qué pasaría? No, pues seguirían con la misma esencia de Dios, la misma funcionalidad de Dios. Y entonces, si nosotros fuéramos ese lápiz, o si somos ese lápiz, somos esa chispa, esa molécula divina, ¿por qué no creemos que somos poderosos y por qué no creemos que así como Dios pudo crear el universo en siete días, nosotros también lo podemos hacer, nosotros también podemos manifestar? Sí me enfocaría tal vez mucho en, en que comprendieran esa parte de, de que somos Dios y Dios vive en nosotros. Y por eso es que podemos crear, y por eso es que podemos manifestar, y por eso es que podemos ser felices, porque ya Dios vive dentro de mí. Y si yo me atrevo a pedirle algo a Dios con esa fe de que así va a suceder, ¿por qué no me atrevo a pedirme algo o a o exigirme ese, ese resultado si realmente yo no yo no dudo que soy Dios. ¿no? Entonces yo creo que en ese minuto yo definitivamente hablaría de, de eso. O sea, que, que la chispa divina ya está en nosotros y que así como yo soy Dios y tú eres Dios y todos somos uno solo, pues que en cada persona yo pueda observar eso que requiero aprender para poder evolucionar. Si hay alguien que me molesta, observar qué es lo que me molesta integrarlo en mí, sanarlo en mí para evolucionar. O sea, en vez de ver enemigos, en vez de ver gente tóxica en mi entorno, pues ver eso que, que me molesta y cambiarlo. Yo creo que de eso hablaría. Híjole, pues obviamente nos vamos con mucho, mucho aprendizaje. Nos vamos conociendo a Nadia Lisbeth Gómez. <risa> más que nada, más auténtica, más... <risa> una mujer no, que... Auténtica que nunca. <risa> una mujer que, pues, obviamente te agradezco por abrirte, por abrirte tu corazón, tu mente, tu ser, y, y darnos este este aprendizaje, de verdad, yo creo que los locos, las locas que lo vean, van a estar, este... Locos. agradecidos. <risa> <risa> este, de verdad te agradezco que hayas estado aquí y lo más importante Gracias. es que yo les dije a todos estos locos que iba a ser una increíble, una entrevista fantástica y lo fue. De verdad, yo creo que sí. por eso, por eso les dije que esta mujer estaba loca, porque de verdad está haciendo algo por más mujeres, de verdad está ayudando y de verdad está cambiando la vida poco a poco, tanto de ella como la de las demás personas que va tocando. Nadia, ¿dónde te podemos encontrar? Muchas gracias. Eh, pues bueno, estamos en el Centro de Terapias Alternativas Mantra. Estamos en Villas eh, La Piedad, en Avenida Corregidora número 8. Y en Facebook estamos como terapias-alternativas-mantra. Ese es el grupo donde normalmente subimos toda la información. Eh, y bueno, en Facebook también estoy como Nadia Gómez Fuentes. Eh, nuestro número es 5567667640, ese es mi número este, personal, y también es el 442-181-6709. Realmente atendemos por cita y vamos a las mujeres eh, del 8 al 11 de marzo en Milenio 3 en Senda Mágica Número 40, o aquí también en Villas La Piedad, en Avenida Corregidora número 8. Ok. ¿Qué tienen que hacer para asistir? Ok. Eh, sería mandarnos un WhatsApp. Eh, aquí lo que hacemos es como que nos manden un WhatsApp, nos den su teléfono, nos, nos comenten si van a ir acompañadas o van a ir solas porque vamos haciendo como listas. Tenemos eh, un cupo aproximado de 20 personas, pero si hay más, pues obviamente para, para considerar el tema de las sillas y todo esto. Y pues es gratuito, el único que tiene un costo de recuperación es el, el primero que se da el 8, eh, el 8 de marzo, que es el de la elaboración del bálsamo y la crema sólida, porque pues se les va a entregar el bálsamo, la crema y la receta de lo que van a hacer. Y pues es un costo de recuperación de 100 pesos, que es para la, la bella que nos va a apoyar en el... Mayra, que nos va a apoyar en el taller. De ahí en fuera, los demás son gratuitos y nada más es anotarse mandarnos sus datos por WhatsApp, apuntarse, y pues ya eh, digamos que se les va a ir dando acceso conforme vayan llegando, y pues que sean puntuales, por favor, por favor, sean puntuales. <risa> eso de repente como que en Querétaro es un poquito complicado, pero por favor sean puntuales porque empezamos eh, pues justas para que todas las ponencias se alcancen a, a dar en tiempo y forma. Entonces sería nada más eso. Perfecto, perfecto, pues ya lo saben, ya saben ahora sí cómo asistir, ya saben dónde encontrar a Nadia, que después me va a presentar pues, a platicar con ella porque es increíble que no nos diera Instagram, que no nos diera alguna otra red ¿Sí? social. Pero bueno... No me regañen. Ya, ya lo vamos a hacer. Ok, perfecto. Pues ya saben, mis queridos locos y locas, los invitamos al siguiente episodio, y este que estuvo de lujo, este episodio por favor, compartanlo, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita, y nos vemos la próxima semana, mis queridos locos y locas, y cambiemos el mundo poco a poco porque solo. Paso a paso. Exactamente. Paso a paso. El destino es de nosotros. Así es. Nos vemos. La urnia, va. Cuídense. Bye bye.